Hola chicos, el día de hoy vamos a estar reaccionando o más bien viendo un video que me pasaron eh, ustedes sobre una chica que habla toda la verdad sobre eh, Omega Pro y sobre estos tipos de esquemas Ponzi eh, uh, Ok, vamos a ver, lo que vamos a hacer en este video es simplemente analizar lo que ella dice eh, ver qué tan qué tanta verdad, qué tanta mentira hay detrás de todo, de todo lo que ella va a decir Yo no he visto el video completo, vi el principio nada más porque es un video de una hora Tampoco lo vamos a ver completo, pero sí vamos a, a, a ver como los puntos importantes eh, Ah, por cierto, tenemos nuevo efecto de sonido Otraña. Este es el que hemos estado usando toda la vida Y ahora tenemos uno nuevo que sé que les va a gustar bastante Me río de janera. Me río de Janeiro. Me río de Janeiro. El nuevo eh, efecto que vamos a estar utilizando. Ni, ni Juan Carlos Reynoso les da a ustedes tanta producción como yo. Es más, vean, podemos cambiar la voz. Hola, chicos. Hola, chicos. Bueno, eh, vamos a ver el, el, eh, el video. Creo que lo tengo. Déjenme cerrar esto por acá y ahora sí. Ahora sí. Esto no se puede hacer más grande. Para. Ay, necesito aquí. No. Eso, claro, comentarios. Parece que no. Perfecto casi son las 8 en... Punto. Vamos a adelantarme un poco porque Soy... así veo y, que dura. Bueno, les voy a contar un poquito de mí antes de empezar con, con todo esto que es muy importante. Y bueno, aquí va. Llevo más o menos 5 años trabajando en los negocios digitales desde el año 2018. Según me dicen, él, ella es... Sí, están viendo, ¿verdad? Sí. Según me dicen, ah, aquí veo algo que está mal. Déjenme lo corrijo un poquito Según me dicen, esta chica es... Eh, ustedes no me están viendo en este momento Ahora sí Overlay, aquí está eh, Según me dicen, esta chica es eh, o fue una líder de Omega Pro Que me metió a muchas personas Muchos de esos líderes lo que hacen es hacer este tipo de videos Para después de que hicieron... Todo el daño que hicieron y después de que cae, se lavan las manos. Eh, no digo que sea el caso, pero es lo que yo he visto, es mi percepción. Empecé con todo el tema de cripto sin saber absolutamente nada, porque cuando empecé simplemente lo hice porque en ese momento me encontraba con una pareja que se dedicaba 100% a ese tema financiero y claramente yo también era muy excepcional de muchas ¿verdad? personas. En su momento invertí en tema de cripto, no me gustaba mucho porque tampoco lo entendía, pero en ese momento me estafaron, me estafaron con, con un producto y también dije como muchas personas como Ay, esto no es lo mío, me gustaba más el tema tradicional, en ese momento yo estaba trabajando eh, en una empresa de ingeniería, yo era gerente de cuentas y me iba demasiado bien. Yo ganaba más o menos 7 millones de pesos aquí en, en Colombia. ¿En estas plataformas libres. hay gente? Que no tenía un horario y pues ustedes que saben que para uno ganarse... Ha esa trabajado cantidad, bastante. Ah, pues ya no sé por qué lo se ha En cualquier empresa tradicional. Por esa razón era para mí un poco difícil salirme de mi empleo tradicional en esa empresa de ingeniería para dedicarme al tema de los negocios digitales. Pero, sin embargo, yo en ese momento invertí. Perdí mucho dinero. y El tema de las cripto no es algo que sea malo. Decía como, ¿será que esto no. es lo mío? ¿Será que de verdad Solo que lo utilizan invertir para en cripto, invertir en el tema de negocios digitales es bueno? Porque yo veía a mucha gente viajando, porque yo veía a mucha gente capacitándose. Y yo decía, bueno, me gusta mucho mi trabajo tradicional, pero también quiero hacer algo diferente. Porque quiero contarles esto antes de iniciar con todos los puntos que tengo para mencionarles hoy. Este en vivo no va a ser largo. Yo soy muy breve y concisa con las cosas, pero lo quiero hacer de todo corazón porque porque hoy les voy a mencionar muchas cosas que a ustedes no les dicen cuando les están presentando cualquier tipo de proyecto digital. Importante. ¿Sí? Eh, Ojo, porque lo musica. quiero hacer porque me nace de todo corazón porque en este momento de mi vida. Gracias a Dios, tengo buena educación financiera, no dependo de ningún negocio digital que tenga la red, entonces eso, gracias a Dios, es una bendición para mí, ¿sí? Y para toda mi familia. Pero yo no quiero que escapen de pronto a otras personas, porque la gente no tiene la misma información, ¿sí? Y por eso es mi envío esta noche. Ojalá quede guardado, por si no se pueden conectar muchas personas hasta ahora y lo puedan ver. Bueno. Algo muy importante que yo noté, aquí en mi cuadernito, para que se den cuenta, es que cuando tú vas a empezar a invertir en cualquier negocio digital, hay cosas que no te dicen cuando ya vas a comprar cualquier licencia, ya sea de inversión, de producto o servicio, ¿verdad? Hay muchas cosas eh, que no le dicen la gente. Y esto que te voy a decir, yo sé que te va a doler un poco, yo sé que a muchas personas, yo no te voy a hablar, en general, porque también conozco personas maravillosas que hacen un buen trabajo, pero te voy a hablar de personas que conozco, que estoy viendo que están haciendo otros negocios porque son los llamados piramideros y que yo no quiero que caigas en eso. ¿Listo? Concilor, a mucha gente tú no le importa y yo quiero que tú te des cuenta de eso. Porque tú le importas a esa persona cuando tú vas a invertir. ¿Por? Pero pregúntate en este momento, si has invertido con cualquier persona, tu vecino, tu amigo, tu primo, si de pronto pasó cualquier calamidad y si esa persona te volvió a escribir, no se está preguntando si tú estás comiendo bien, si de pronto necesitas algo, eso es mentira. Al principio, en este tipo de negocios, las personas te buscan porque te ven con un signo pesos genera una falsa amistad ¿me entiendes? o sea, yo sé que es un poco duro decir esto eh, yo no lo hablo en general, como te estoy diciendo no todas las personas son así, yo no soy así o sea, las personas que me conocen a mí realmente saben que a mí no me interesa eh, el tema del dinero no me interesa, porque gracias a Dios todo lo que yo hago, sea lo que sea, me va muy bien y es porque hago las cosas bien y hay algo que me ha dado, pues, no sé, cómo pensar muchas cosas últimamente y que veo muchas personas que conozco que están cambiando de negocio todos los días, que te dicen a ti, con este negocio tú te vas a hacer millonario, con este negocio tú vas a comprar y te ilusionan, eh, ven, no sé, imagínate el carro de tus sueños, imagínate que estás viajando y eso no está mal, porque a mí también me enseñaron a que tú tienes que tener una visión y un propósito en tu vida, pero a costa de qué te están diciendo eso, primero tienes que pensar antes de invertir con cualquier persona, que tú veas el proceso de la persona y que esa persona en realidad sí está ganando lo que te está diciendo, y no solamente eso, yo conozco muchas personas en realidad, o sea a mí me da mucha risa, veo muchas personas viajando viajando por todo el mundo o viajando debiéndole a todo el mundo plata y de verdad eh, se van fuera del país, dicen según es entiendo, no sé si será cierto lo que me contaron esta chica estuvo en Omega Pro y metió a muchísima, muchísima gente según entiendo a los negocios digitales, pero mentira, es porque le deben a muchas personas, es porque deben en el banco, es porque literal llegan y están comiendo agua panela con pan todos los días y no hacen de agua verdad panela. un esfuerzo de tener una buena educación financiera y lo poquito que eso es nuevo para mí, una comida típica de Colombia, me imagino. ganan, de verdad invertirlo en algo que se multiplique y eso enseñarle a las personas, simplemente por pintar en Instagram una buena calidad de vida. Hay mucho postulantes. Y, y a mucha gente. Y yo no, yo no puedo creer eso. O sea, por eso te digo, cuando tú vayas a hacer cualquier cosa, ya sea un producto, un servicio financiero, por favor conoce bien a la persona, conoce la de corazón, que esa persona de verdad sea una persona honesta, que tú la conozcas desde mucho, desde, desde hace mucho tiempo. Yo sé que a veces ni aún así, mí, porque la... invertido conmigo personas que no me conocen de otros países. En su momento, porque cuando yo trabajé en dos compañías, fue una gran bendición. Y yo sé que fue una bendición para muchas personas, pero... O sea, según entiendo, esta chica también viene de otros de otros ponzi. Como se lo he dicho a mucha gente, eh, todo tiene un, un ciclo, ¿sí? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Todo tiene un ciclo. Eh, ahora estaba hablando con una persona que me estaba intentando captar de Valius, que también es un ponzi es otra estafa eh, y me decía es que eh, Valius no va a caer porque viene empezando y estas empresas tienen un ciclo ya Omega Pro cumplió su ciclo ¿qué quiere decir esto gente? que ellos mismos saben que es una estafa que al principio es cuando ellos pueden ganar ya cuando esto se cae ya todos los que entraron en los últimos Vamos a ver si ellos pagan en 16 meses, los que entraron en los últimos 16 meses, fueron los que perdieron, los que ganaron, fueron todos los que metieron ese montón de gente. Y les voy a contar algo, hay muchos pseudo líderes que inclusive compran el paquete más barato de todos, el de 100 dólares. Si hay plataformas de estas que el paquete mínimo es de 50 dólares inclusive. Compran el paquete de 100 dólares simplemente para pertenecer a la compañía. Y empiezan a, me a meter gente. Y esta gente gana muchísimo, muchísimo más que la gente que simplemente compró el paquete más grande y no mete gente. ¿Cómo es esto posible? Porque este tipo de empresa se mantiene gracias a eso. Y ellos saben que tiene un, un ciclo. Un ciclo de apertura, un ciclo de crecimiento un ciclo de decrecimiento y el de salida cuando ellos ven el ciclo de crecimiento es cuando empiezan a salir no te lo estoy diciendo con el ánimo de hablar mal de otra gente ni de otras compañías ni que trabajes conmigo eso no me interesa, de verdad, o sea, eso no me interesa yo quiero de verdad de corazón, de corazón, de corazón, de corazón es que te fijes en varias cosas uno es que primero a la gente tú no le importas, de verdad Tú le importas el principio, simplemente te buscan para que tú inviertas y pregúntate si están pendientes de ti. Eso sí es cierto. Yo que he intentado sacar información y, y intento como infiltrarme en varias de esas plataformas. Cuando yo les digo a la gente, a los pseudolíderes, quiero entrar con un paquete de 100 dólares. Ah, sí, luego hablamos. Ah, no, sí, sí, sí, eh, claro. Y, y, y usted empieza a hacerles preguntas. Ah, no, no, yo creo que lo suyo es otra cosa, mejor, mejor, si usted tiene dudas mejor no Pero si yo les digo, vean, quiero empezar con un paquete de 10 mil, de 50 mil dólares Todas las preguntas que usted haga se las van a contestar Todo lo que usted quiera saber de la compañía y ellos te van a tratar de convencer Entonces lo que dice esta chica es cierto Ve que eh, te ven como un símbolo de pesos en la cara. No, Pregúntate siempre. No quieren ayudarte, realmente. Cuando ya, no, ya, no, ya pasa algo con la compañía, eh, siempre han estado ahí constantemente. Eso no pasa. Se desaparecen, buscan otras compañías, van saltando de compañía en compañía. Y eso en realidad es cuando tú te das cuenta, en realidad con quién invertí, o sea, esta persona, porque es así. Por, ellos, por eso yo soy muy clara con las personas en el momento. Y actualmente eh, de se desaparecen. Apagan el, el teléfono, cambian de teléfono y actualmente muchos líderes de Omega Pro dejaron de contestarle a la gente simplemente. Por eso yo he dejado a muchas personas que yo respetaba, que yo quería a un lado. Porque me di cuenta que solamente quieren su beneficio propio y no quieren el beneficio de las personas. Y no me interesa tener personas así en mi vida, no me interesa. Y si tú me estás viendo que tú sabes, que yo, yo, yo sé que muchos... Eh, que están en el trabajo del network marketing me están viendo en este momento y les debe molestar lo que les estoy diciendo a las personas, pero es, es, una, es muy cierto a la gente al principio tú no le interesa si eso es de verdad ley hay algo importante que quiero que sepas y esto te va a servir un montón si tú ya conoces a la persona sientes de verdad empatía con la persona eh, confianza, bueno conoces bien el producto, te estás dando cuenta que todo es transparente y esa persona te está diciendo a ti, mira, vas a invertir en una plataforma, no lo hagas. No lo hagas. Yo lo hice en su momento, le agradezco a Dios por todo lo que le dio a, la, a las personas en su momento, pero cuando yo más empecé a saber más del trading, me di cuenta que las plataformas no te demuestran a ti realmente si el trabajo está perdón si el dinero está trabajando por super... eso no sé por qué pero a mí me huele a que esta chica está en super... una escuela de trading de esas que usted tiene que pagar cursos no sé por qué me huele importante que las personas que me están viendo en este momento no inviertan en ninguna plataforma por favor sin embargo eso es lo que está diciendo Les es pido eso o sea porque se los digo de corazón porque ustedes invierten en una plataforma y en esa plataforma te dicen, sí, aquí está trabajando. Mentira, no está trabajando. ¿Cómo tú te das cuenta realmente que está trabajando tu dinero? Cuando tú estás viendo las operaciones comerciales en MetaTrader o en cualquier... Falso. Ya vimos en, en, en, en videos pasados donde explicábamos que eh, aunque usted vea las operaciones en MetaTrader 4, en MetaTrader 5 siempre va a haber un, eh, un, algo que manipula les doy un ejemplo con simplemente que metatrader usted lo atrase eh, 30 segundos y usted ponga un software que haga simule operaciones teniendo esos 30 segundos de, de diferencia usted va a ver en metatrader 5 que siempre van a tener ganancias entonces esto es lo que están utilizando actualmente las pseudoempresas que trabajan con trading Pero que necesitan realmente el dinero suyo Vamos a ver, es que es, esto es tan, tan ilógico gente Si usted hace trading, pongamos el caso Omega Pro Omega Pro hace trading, es tan bueno, tan bueno, tan bueno el trader el trading que hace Tiene los mejores traders tiene una inteligencia artificial. Lo que sea. Tiene un bot. Lo que sea. Pero es tan bueno que todos los meses sale con ganancia ¿Para qué va a querer el dinero de usted? Imagínense que lo multiplica en 16 meses. Juan Carlos Reynoso empieza con un millón de dólares. 16 meses después. Tiene 3 millones de dólares. 16 meses Después. Tiene 9 millones de dólares. Ahí empieza a triplicar, a triplicar, a triplicar. Juan Carlos Reynoso, en cuestión de unos años, va a ser más rico que eh, Jeff Bezos. Entonces, lo que, lo, que, o sea, lo que dicen de que es trading eh, eh, de, de, alto, de alto riesgo, lo que sea, es una farsa. Un trader profesional, un trader que viene empezando, si sí, te va, te dice, bueno, pues, eh, deme dinero y, y, y yo le trato de sacar ganancias. Yo tengo un amigo que hace trading y si, y, y si yo le digo a él, te doy 100 dólares para que me los operes, devuélveme 150 en cuestión de un mes, él me saca mi ganancia. Si yo le doy 500 dólares, él me saca mi ganancia. ¿Por qué? Porque él está generando un capital. Cuando él ya tenga el capital suficiente para hacer operaciones fuertes, ya ahí él no va a necesitar de nadie. Omega Pro, ¿por qué necesita su dinero? Es que la gente que no conoce realmente cómo funciona el trading, es la que cae en esto. Eh, ¿en Vamos a seguir porque yo no sigo hablando y, y no terminamos de ver el video. En cualquier aplicación donde no tú puedas ver lo que están haciendo todos los días, ¿sí? Cuando tú te estás dando cuenta Eso de es que... Padre por cualquier broker porque claramente tú estás viendo las operaciones tienes que hacerlo por medio de un broker para las personas que no conocen eh, les voy a dar como un, un rápido ejemplo el broker es el intermediario las entre personas el, trading, que invierten el en trader forex, que es en compra y venta y divisas tradicionales tienen que hacerlo por medio de un broker sí entonces ese broker él es, es el intermediario ¿sí? para hacer este tipo de operaciones comerciales ahora a ti te dicen a, Muchas personas, mira, invierte aquí Que esta plataforma Es la mejor del mundo Que te vamos a llevar a Cartagena, Dubái Mejor dicho, eso te pintan Miles de cosas, de verdad Miles de cosas Y ven, haciéndoles un paréntesis Y ahorita todo eso está Toda Me esa río gente de está Me río de Me río de desde, desde que yo renuncié A todo el tema de la red de percae, Hace más de 10 que no hago absolutamente nada más porque me di cuenta de muchas cosas de las que les voy a mencionar a continuación me han invitado a muchos negocios me dicen te pago viajes a Dubai te pago viajes a europa conoce este este negocio invita a las personas porque las personas creen en ti esta gente se lo pone a usted súper súper súper súper bonito o sea y, y, y yo si te sigo es yo no sé si he contado anteriormente que a mí me llegaron a escribir gente que estaba empezando con, un, con una plataforma Ponzi. Que ellos me dijeron, Emanuel, por llamada de Zoom. Emanuel, eso es un Ponzi. Nosotros vamos a ganar dinero. Usted lo sabe, yo lo sé. Pero a usted le vamos a pagar tanto. Simplemente porque haga tres videos, eh, perdón, cuatro videos al mes. Uno a la semana. Mencionando la plataforma y promocionando la plataforma. No es necesario que usted meta gente, pero que la promocione. Si usted quiere meter, va a ganar más y todo eso. Y era una cantidad de dinero bastante, bastante grande. ¿Qué pasó con esa plataforma? Yo les dije no. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser eh, gris. Vamos a ver, yo soy del tipo de política de que o las cosas o son blancas o son negras. En algunos casos las cosas son grises, pero en cosas como eh, cosas tan serias como por ejemplo esto que eh, va, sé que va a afectar a gente, yo no puedo ser eh, gris, yo no puedo yo o estoy a favor o estoy en contra. No puedo estar en un intermedio. Entonces yo les dije no. Si ustedes quieren vayan y díganle a otros a otros youtubers, a otras personas eh, pero no. ¿Qué pasó con esa plataforma? Duró, creo que fueron seis meses. Eh, sin embargo, yo nunca quise hablar de esa plataforma por cuestión de temas legales. Y hasta el momento tampoco lo voy a hacer. Lo hablé con, con, con un abogado. Le dije, vea, tengo la llamada donde ellos me invitan. Y me dijeron, Manuel, no. Entonces hasta el momento. No voy a mencionar ni cuál es esa plataforma ni, ni mostrar videos. Pero sí tengo esa anécdota de que llegaron a ofrecerme dinero. Prácticamente un pago mensual eh, bastante, bastante alto. Simplemente por subir cuatro videos al mes. Eh, y si sí, ellos te ofrecen viajes a Dubai, te ofrecen todo. Pero yo, no, no me interesa. O sea, no. Vamos a ver. Eh, mi posición económica actual es buena. No es la mejor, no es la peor, pero es buena. Hay un dicho que dice que rico no es el que tiene mucho dinero. Rico es el que con poco es feliz. Y yo actualmente soy feliz con lo que tengo. Soy feliz eh, con mi casa, soy feliz con mi trabajo... Eh, soy feliz con, con todo lo que me rodea y yo no necesito. O sea, ¿para qué un viaje a uruguay No lo necesito. Ahora, este si esta gente me está proponiendo eso en unos términos diferentes para trabajar de otra manera donde yo sé que la gente no va a salir afectada, probablemente lo consideraría. Pero en este caso, donde yo sabía que la gente iba a salir afectada, Jamás podría yo haber aceptado este tipo de, de propuestas. Y yo digo, o sea, yo digo, listo, no importa. A mí me encantan los negocios. Dime qué hay que hacer, dime cómo es el modelo de negocio. Cuando me dicen, no, mira, esa plataforma, digo, si es una plataforma, no me interesa. Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque esa plataforma en cualquier momento no deja de servir. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer si... Ya no puedes acceder a la plataforma, pues pierdes tu dinero, como le ha pasado a muchas personas y muchas compañías a nivel mundial. No te estoy hablando de, de unas que, no sé, de unas que estén pasando como cosas en este momento, sino te estoy hablando a nivel mundial. Ahora, eso es súper importante. Ahora, ustedes sabían que Andrea Sacax, Gilaware y muchos de los líderes que están en Omega Pro vienen de Omnia. Juan Carlos Reynoso era eh, CEO de IconTech, bueno, era gerente de IconTech. Estas empresas vienen de otros países, vienen de eh, la India, por ejemplo. Y eh, qué es lo que va a pasar? Omega Pro, como ya se quemó en Latinoamérica y saben, los conocen, se van a ir para otros países donde no los conozcan. Se van para Nigeria, se van para, no sé, Francia, crean otra compañía y empiezan de cero. Donde... La gente no sepa que vienen de Omega Pro. Como hicieron en Omega Pro que la gente no sabía que venían de, de OmniTech. Y es no caigas en plataformas. Aquí, como yo tengo toda anotadito, los lo estoy viendo. <risa> hay algo muy importante y es que te tienes que educar realmente. Si tú quieres empezar en el tema del trading, hay dos maneras. Dos maneras importantes. Una, o tú aprendes a operar tú mismo. Tú mismo, tú mismo, haciendo clases, o sea, haciendo clases, no, asistiendo a clases, eh, asistiendo, pues no sé, a, hay, hay temas de señales también donde tú vas como pegando, copiando y pegando y haciendo tú mismo la operación eh, con academias, con personas que de verdad están especializadas desde hace muchos años, tú lo puedes hacer. Si la academia te dice... Que tienes que pagar una cuota mensual de 100 dólares, pero que si metes a otra persona te hacen un descuento de esos 100 dólares, un, es, es un esquema ponce, disfrazado. Si es una academia real, simplemente pagas tu, tu mensualidad y aprendes a hacer trading. Esto es algo en lo que hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo, tú lo harías, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque lo intenté y en un momento, ustedes saben que una mala operación, tú pierdes todo tu dinero y como lo estás haciendo tú mismo, pues ya es tu responsabilidad, es bajo tu riesgo. Ahora, hay algo que quiero mencionar, en este envío yo no estoy hablando mal de nadie, estoy diciendo la verdad de todo. Ahora, tampoco les estoy diciendo trabajen conmigo, hagan lo que yo estoy haciendo. Ya Simplemente... he repetido esto como tres veces, a mí me huele a que sí. Me estoy desahogando de muchas cosas porque yo no quiero que esto le pase a nadie más, porque he visto a muchas personas de verdad pasando por momentos muy difíciles y la gente no le importa. La gente, ¿sabes qué hace? ¿Sabes qué hace la gente? Se va, se va a otras compañías. Porque les pagan un viaje a Dubai, porque les pagan un viaje a Europa o no sé, Turquía, donde sea. Te estoy hablando de mil lugares. Les pagan eso, entonces dicen, este es, este es mi negocio, paso a otro negocio y dejo tirada a mucha gente. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque pasó, pasó. Por eso te digo, si tú quieres realmente empezar a invertir o empezar a trabajar en trading, o lo haces tú mismo, o lo haces por medio de un broker, que esté primero, que esté regulado, segundo, que tú veas cuentas auditadas, que veas las operaciones comerciales desde X tiempo hasta eh, en este momento, no sé, en la actualidad, y que te des cuenta del drawdown, el drawdown es el tema como el, del tipo de riesgo, ¿sí? Eso también es súper importante, súper importante. Y también que te des cuenta que... Eh, también, te, también que te des cuenta que tienes que, que conocer un poco más de este tema, ¿sí? Antes de meterte con cualquier persona, es fundamental. Eh, algo muy importante, y esto esto es... Esto realmente pasa en los negocios digitales. Mira, fíjate cómo te trata una persona cuando ya no te necesita. Y tú te tienes que dar cuenta de eso. Miren, yo tengo personas que me hablaban todos los días, éramos muy buenos amigos. Bueno, aquí eh, ya está repitiendo lo mismo, yo vamos sí, a adelantar miren, yo un sí poquito. Yo por viajes, porque tú ves a la persona viajando, porque tú dices, gana aquí, invierta aquí, ganan dólares no me importa por mí, o sea, yo qué amigos tengo, o sea, con quién estoy relacionando, esa persona no está pensando en los demás, está pensando en sí misma, y yo decía, no, no me interesa, Diosito, no me interesa tener personas así a mi alrededor, porque no, no yo, yo no soy así, a mí me gustaría que todos ganáramos, de verdad, que a la gente le fuera bien, que la gente saliera de verdad el país, que conociera más lugares, que comprara su casa, su carro, que sacara a su mamá de verdad adelante. Y, y mira que el dinero no es todo. Yo conozco muchas personas con mucho dinero vacías de corazón. Muchas, demasiado. Y también conozco personas... Personas que antes yo quería mucho que... Que yo sabía que estaban conmigo solamente por beneficio propio Y cuando yo desperté Me di cuenta De que no todo el mundo es buena gente, ¿sabes? De que no todo el mundo quiere el bien para ti De que no todo el mundo quiere O sea, todo el mundo quiere verte bien Pero no mejor que ellos Yo decía, Parsis si este mundo es tan grande Todo el mundo puede brillar de la misma manera O sea, ¿por qué? Porque... Porque la gente es así, porque la gente en los negocios digitales, ustedes no se dan cuenta, pero la gente, claro, cuando al principio un negocio, en, en, en el pasado, te voy a hablar de un pasado, en las plataformas, tú hacías dinero muy rápido, sí, cuando estaban pensando en la plataforma, en ese momento las personas se metían, eh, como estaba iniciando, pues claramente tenían dinero así muy rápido. Y yo me, yo me daba cuenta como la gente como derrochaba dinero, se compraba un poco de cosas así pero innecesarias y de verdad decían tú estás publicando en tu Instagram de educación financiera pero ¿qué estás haciendo sobre eso? no estás ni siquiera comprando algo para ti, algo que te quede no te estoy diciendo que tengas que comprar una casa porque no a todo el mundo le gusta pero sí que se eduque realmente, no que empiece a sacar lo malo que tiene y ni siquiera es lo malo, la gente cuando tiene dinero empieza a sacar lo que realmente es, ¿sabes? Y, y empecé a ver cosas que no me gustaron. No me gustaron mucho en, mis, en, en, bueno, en mi anterior trabajo. Y por esa razón dije, hice un paro. O sea, en... en el... Chicos, eh, si ustedes quieren ver la, el video completo, vayan al Instagram de ella. Aquí lo están viendo en pantalla. Joanita Celi25. Eh, vamos a ver, gente. Moraleja. El dinero fácil no existe. El dinero fácil no existe. Y si existe, es ilegal. Omega Pro es ilegal. ¿Por qué? Porque le está robando a la gente. Claro, hay gente que está ganando un montón de dinero. A como los narcos ganan mucho dinero. Usted ve narcos en carros nuevos. Usted ve narcos viajando por el mundo. Usted ve narcos con mansiones. Pero lo que están haciendo es ilegal. Aquí y en la China. Igual pasa con los líderes de Omega Pro. Indirectamente, aunque ellos digan que no, que, cada quien, que ellos advierten del riesgo, que cada quien invierte lo que está dispuesto a perder, todas esas que ustedes ya se conocen. Lo que están haciendo es robándole el dinero a la gente. ¿Por qué? Porque si usted, líder, sabe que esto es una empresa que en cualquier momento se va a caer y usted se la juega, simplemente por ganarse esa comisión, usted es parte del problema usted también es un delincuente. Al igual que los dueños de la compañía. Muchos de, de estos líderes. Saben que esto. Va a causar mucho daño. Cuando ven que las cosas están. Medio mal. Se salen y se pasan a otra que está comenzando. Lo que está pasando con Omega Pro y Valid. Entonces chicos. Eh, ese era el video. Del de día de hoy. Que les quería eh, mostrar. Y Pues. Para reflexionar gente, si ustedes quieren ganar dinero, si ustedes quieren eh, superarse en la vida, no hay pasos fáciles, todo en esta vida es complicado y a la gente no le gusta que le digan que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que hay que estudiar y hay que prepararse en todo lo que usted quiera hacer, en absolutamente todo, en una relación de pareja usted tiene que esforzarse, tiene que eh, Tratar de ser mejor todos los días. Salir, divertirse, esforzarse. Usted está aprendiendo a, no sé, a dibujar. Hay que practicar todos los días. No hay un paso fácil. Usted está en un canal de YouTube. Haga, Créese un canal de YouTube ahorita, en este momento. Suba un video. Para que vea que esos, ese, ese, ese, ese video no va a llegar a 10 reproducciones. En el caso mío, este canal tiene alrededor más de 10 años de existir este canal yo no empecé hablando de Omega Pro este canal he subido de todo ¿por qué? porque yo estudié diseño gráfico sé de producción audiovisual y quería un canal de YouTube para estar subiendo mis, mis videos y estar practicando y es algo que a mí me apasiona y cuando yo empecé en YouTube no se pagaba yo realmente lo hacía y hasta el momento lo sigo haciendo. A mí me pueden quitar la monetización del canal que yo sigo haciendo videos. Dejé el canal botado como por cinco años por temas eh, ya más personales, eh, cosas que pasaron. Lo dejé tirado y no no quise saber. Fue una época que yo no quería saber nada de nadie ni de nada. Cuando retomé este canal los primeros videos que yo subí no tenían reproducciones. Empecé a hablar de Omega Pro porque mi papá lo quisieron captar. Y empecé a investigar y yo dije, tengo que hablar de esto en este canal. Y ahí fue. Pero esto ha llevado a un proceso. No es como dice Juan Carlos Reynoso que, que los youtubers ganan 10 dólares por video. No sé, no sé lo que él dice, ¿verdad? ahora no se gana bien pero tampoco se gana mal yo actualmente tengo mi trabajo y estos videos yo los hago principalmente para ayudar a la gente no les voy a decir que el dinero que, que, que gano de youtube eh, no lo quiero eh, no no quiero tenerlo lo voy a donar porque no porque también eh, es, es bueno todo este esfuerzo que uno hace eh, verlo re, eh, una ganancia eso, pero esto ha sido un esfuerzo de años absolutamente todo en esta vida es un esfuerzo y si usted quiere tener resultados en su vida trabaje estudie y esfuércese en lo que usted quiera hacer eso es todo lo que les quería decir muchachos chao